la cartera de justicia podría ser parte querellante para coordinar acciones sobre los presuntos hechos de corrupción en la administradora boliviana de carreteras que involucra a la expresidenta de esa institución y otras personas. Esta mañana he instruido al ministro de la conferencia, el doctor Villa Jiménez, en una revisión exhaustiva. Se activan todos, absolutamente todos los procedimientos de lucha contra la corrupción que cuenta el ministerio y de manera inmediata, el día de hoy, nos a este proceso y es una labor conjunta, juntamente. Público, que, que hemos ya imputado a algunas personas para eh, de esta manera buscar eh, la pronta averiguación de los hechos y la sanción inmediata de las personas responsables. El ministro de Justicia indicó que pidió que activen todos los procedimientos de lucha contra la corrupción. Arcel remarcó que este caso no llegó formalmente a la cartera de justicia y transparencia institucional y que estos hechos fueron conocidos a través de los medios de comunicación. Así nos pues vamos a personal en el día porque está dentro de nuestras competencias, estamos hablando de la posible responsabilidad penal ...de una MAE, estamos hablando de un posible daño económico superior a los 7 millones de bolivianos... ...por lo tanto, de acuerdo a las atribuciones contenidas en la ley 974, ...corresponde, nuestro inmediato apersonamiento al, al caso. En el marco de la ley 9.7.4 de Unidades de Transparencia... ...al considerarse una denuncia de hecho de corrupción de más de 7 millones de bolivianos... ...corresponde a la cartera de justicia el inmediato apersonamiento...